Bueno, te vale verga, a ver si es cierto que te vale verga. A grabalo, grabalo. Grabalo, grabalo, grabalo. Grabalo, grabalo. Grabalo, grabalo. Grabalo, grabalo. Grabalo, grabalo. Grabalo, ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! Mira, mira cómo están pasando los listos